Bueno, buenas noches, porque ya estamos uh, por la noche. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, a las organizadoras, a, Dof, a Don por, por la invitación. Um, la verdad es que hablar en último lugar, después de la magnífica intervención... Eh, y presentación y ponencia que ha hecho Silvia, sí. mi compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, más todas las, las ponentes que han participado anteriormente, las, las uh, procedentes de otras universidades extranjeras, Alicia Millares, María José Binetti... Es decir, después de tantas, de tantas presentaciones tan magníficas, yo ya no sé si voy a poder decir algo nuevo, porque lógicamente ya se han dicho muchísimas y, y muchas cosas interesantes. Pero bueno, en este caso yo voy a intentar a ver si puedo aportar algo, algo nuevo o al menos mi reflexión no es tanto una aportación teórica, sino más bien también una experiencia personal y testimonial de mi experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que hace que, doy, que soy docente hace más de 30 años. ¿no? Entonces, la verdad es que he visto... Uh, cómo ha ido, por eso le he puesto uh, como título de la transformación o la metamorfosis de un concepto, porque he visto cómo se ha ido transformando esta, este concepto de género desde que apareció hasta la actualidad. ¿no? Ha habido una transformación muy, muy interesante. Um, en, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del periodismo, en el ámbito de los medios de comunicación, había, había una asociación internacional muy, muy importante que agrupaba prácticamente a todas las personas que nos dedicábamos a, a la docencia y a la investigación en comunicación que se llamaba uh, Asociación Internacional de Medios de Comunicación en, e Investigación en Medios de Comunicación. Esta Asociación Internacional uh, que se celebraba cada dos años en una ciudad diferente del mundo tenía una sección muy interesante llamada Roles Sexuales. Yo era una joven, una joven docente cuando inicié hace ya más de 35 años la carrera académica y entonces pues a mí me había interesado fundamentalmente este tema ¿no? de los roles sexuales y de, y de yo me he considerado feminista de toda la vida. ¿no? Entonces este, este ámbito digamos, tenía pre, mucha presencia en, en, en esta asociación internacional y por supuesto también en, en las asociaciones nacionales. ¿no? Um, era cómo se, se, se editaban y se, y se investigaban bajo este rótulo, roles sexuales y medios de comunicación. ¿Cuándo empieza a cambiar esto de roles sexuales y medios de comunicación hacia la sección de género y comunicación? Pues mirad, esto empieza en los años a partir de los años 90, 95... Sin saber, muy bien por qué, sin saber muy bien por qué, pero seguramente por la extensión del concepto de género que nos llegaba de otras universidades, en lugar de llamarle roles sexuales y estereotipos de género en los medios de comunicación, se empezó esta sección de esta universidad, de esta asociación internacional, empezó a llamarse género, cambió su nombre por el de género y comunicación. La verdad es que cuando las docentes recibimos el, el concepto de género en aquel momento, en los años 95, 96, que es cuando empezó a partir, evidentemente, de la conferencia internacional en Beijing, se empezó a hablar de género en lugar de, de sexo, se empezó a hablar de género. Las, las docentes y las investigadoras y los que participábamos en los Women's Studies, eh, en los estudios de las mujeres, eh, los recibimos con cierta satisfacción. Um, el, el concepto de género, no solamente, no solamente nos pareció estimulante, sino era una manera de, de, de estudiar la, la desigualdad, ¿no? separándolo del, del sexo, ¿no? el sexo como categoría biológica, el género como construcción social. Y entonces nos pareció un, un hallazgo muy importante y muy interesante. Uh, durante más de 20 años, durante más de 20 años, yo he impartido asignaturas sobre género y comunicación en la facultad sin ningún problema. Eh, yo he sido, he pasado de ser la feminista, porque en mi facultad de periodismo la verdad es que no había mucha gente interesada por este tema. Yo he pasado, en tu, durante todos estos años, he pasado de ser la feminista de referencia, la feminista a prácticamente la perfa de referencia. O sea, que para que veamos cómo ha evolucionado eh, este, este concepto y cómo me ha afectado personalmente en mi, en mi docencia académica. La construcción social del género fue, como digo, un hallazgo muy importante pero siempre lo, lo, lo, nuestra, nuestros referentes teóricos fundamentales, empezando por la, por la primera que, que habló del, del sistema sexo género que era Gail Rubin, que, que era un referente al que teníamos que, que acudir, eh, hablábamos de, de la construcción social del género a través de Joan Scott, que publicó unos textos muy interesantes eh, Gerda Lerner, por supuesto Gerda Lerner con su creación del patriarcado era una referencia fundamental para entender cómo se había implantado el género, como ella dice, el sexo es lo que permite que las mujeres se reproduzcan y tengan hijos, la, el género es lo que hace que tengan que cuidarlos. O sea, todo esto durante, ya digo, durante muchos años um, el género dio mucho, dio mucho de sí en el, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de los estudios uh, académicos. Y por, y, y por supuesto también Judith Butler cuando aparece con su, su, su libro ¿no? El género en disputa. Uh, evidentemente todas las académicas pues, pues las leímos y, y, y nos pareció muy interesante tal y cual ¿cuándo empezó a torcerse? ¿cuándo empezó a, a, a torcerse esta, esta, esta historia? Judith Butler fue elevada a los altares Judith Butler fue el gran referente, la gran referente, uh, que, si, que si no la citabas, que si no la leías, que si no estabas con ella um, y con lo que decía parecía que eras una ignorante, pese a que Judith Butler es tan oscura y tan difícil de entender, la verdad es que fue, como digo, entronizada y a partir de los años 90-95 Judith Butler fue la gran referente. Uh, como ha comentado Michael Bix. Eh, si no me equivoco, ha sido él el que ha comentado y ha dicho que él también se sintió al principio proclive a, a, a estar favorable al tema de los trans y tal. Yo durante el año 2009 fui una de las primeras que todavía ni se hablaba del tema, yo me conocía a todos los trans de Barcelona, organicé un seminario sobre trans. Um, invité a unos chicos y chicas muy jóvenes que entonces estaban empezando, que hoy son referentes en el ámbito del, del transactivismo. Uh, los invité a la clase. Dedicamos un año entero en mi clase de periodismo a investigar la problemática trans. Es decir, que yo también me interesé por aquel tema que era tan novedoso y tal. ¿Cuándo empezó, por tanto, esta transformación tan, tan rara que hemos vivido desde el entender el género como una construcción social a entender el género como identidad? Pues yo no sabría, yo, no, yo creo que ha sido una cosa paulatina, que no nos hemos, no vimos venir, yo creo que ninguna de las académicas que estábamos trabajando sobre el tema de género nos vimos venir que el género iba a dejar de ser entendido mayoritariamente como una construcción social y se iba a convertir en una identidad a reclamar. Francamente, no nos dimos cuenta, o no pudimos, o no supimos, o no, o no, o no en aquel momento no, no, no entendimos hacia dónde iba la, la historia. La cuestión está en que actualmente la universidad, y Silvia Carrasco, que pertenece a la misma que yo, lo ha dicho muy claramente, y no solamente la autónoma, sino todas las universidades están totalmente abducidas por el tema del, del, del transgenerismo. Fijaos si están abducidas por el tema del transgenerismo que, que la, Universidad de Vic, la Universidad de Vic, que tiene una raíz católica, católica profundamente, acaba de hacer, un, la unidad de igualdad de la Universidad de Vic acaba de publicar un calendario que me ha llegado por WhatsApp hoy y en el calendario, en el calendario de los 12 meses del año que viene, no sé si en mayo o junio, aparece, eh, porque quieren ser tan inclusivos, que aparece una persona en silla de ruedas, en este caso un hombre, aparece en silla de ruedas, aparece una mujer con velo y aparece un supuestamente hombre embarazado. ¿Que ¿Realmente la, la, una universidad como la de Vic, con esa raíz católica, apoya realmente estas cuestiones? Pues francamente, yo no, sé, yo no sé explicarlo, yo no sé muy bien de dónde surge que las universidades hayan a, a, se hayan apuntado, se hayan abonado con este entusiasmo al tema del transgenerismo y al, al tema de la identidad de género. Uh, yo tuve personalmente, no, no voy a extenderme mucho, pero como, como experiencia personal el año 2020 eh, publiqué una columna en un diario que se llama Diario Público que después prescindieron de mí supongo que no les gustaba lo que yo hacía y entonces publiqué una columna mmm, que se llamaba ya no soy feminista uh, ya no soy feminista yo llevaba 40 años eh, como feminista y militando en el feminismo toda mi vida no pero uh, puesto que parecía que el feminismo yo no cumplía ninguna de las reglas o normas que se debería tener actualmente para ser feminista que son en el feminismo, por lo visto, tenían que incluir la racializada, que yo no sé por qué se le llama así, pero es una, una, un nombre que aparece. Tenían que ser, el feminismo tenía que ser el conjunto de racializadas, de prostitutas, de mujeres trans, de gitanas, de locas y de discapacitadas. Como yo no tenía, no reunía ninguna de estas características, salvo un 33% de pérdida auditiva, pero eso, por lo visto, no me daba la capacidad suficiente para considerarme discapacitada. Pues yo dije, bueno, pues yo ya no soy feminista. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que mis alumnas del máster me montaron un, un, un, un pollo, como nosotros vulgarmente le llamamos, eh, empezaron una campaña, eh, una campaña en medios, en redes, eh, para, para descalificarme, mis propias alumnas del propio máster que yo dirigía, y empezaron, un, ya digo, un, no quisieron discutir conmigo, yo las invité a, a, a debatir, yo las invité a debatir, pero ¿cuál fue su respuesta? No, no queremos debatir porque tu espacio no es seguro. Esta, esta idea de los espacios seguros que ya han salido en otras intervenciones anteriores, realmente a mí me cogió realmente, ¿cómo que mi espacio no es seguro? La clase que yo he dado durante tantos años, ahora resulta que no es segura, bueno, pues al parecer de estas chicas que estaban haciendo el máster sobre género y comunicación, no era seguro. Quiero decir con ello que, que bueno, y afortunadamente esta campaña mediática y, y en redes que empezaron a hacer, eh, como era el 2020, yo publiqué la columna en el diario público en el, el 8 de marzo, precisamente, unos días antes del 8 de marzo, pero el 14 de marzo, como sabéis, las que conocéis, las que estáis por aquí, las otras... Países, igual no, pero en cualquier caso, el 14 de marzo el gobierno decretó el confinamiento. Gracias a que se decretó este confinamiento, la campaña que habían iniciado por redes sociales para descalificarme y para, para, para hablar en contra de mí se diluyó. Se diluyó porque, claro, ya tuvimos que enclaustrarnos, estábamos confinados, las clases se suspendieron y por lo tanto la cuestión quedó así parecida. Pero tanto por tanto, para que veamos cómo. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo se nos ha venido encima uh, esta idea que Alicia Millares lo decía con toda, con toda claridad? Estamos volviendo al, al siglo XIII, donde uh, se hablaba del sexo de los ángeles, de la disociación del alma y el cuerpo y de la, del, del género como una especie de esencia innata por la que uno nace eh, y no como un proceso social, de, de imposición social. Um, como otras compañeras han dicho, no nos van a callar, no nos vamos a callar. Uh, yo estoy asombrada, realmente, en España, pese a, a las brujas, uh, como decía Lidia Millares, y, y otras mujeres que han sido denunciadas, como Lidia Falcón, que fue llevada a la, a la fiscalía, o Lucía Echevarría, también, que fue denunciada, o la casa de brujas esta de la Rosario Acuña… No me parece que el caso que todavía haya sido tan extremo como él, he sentido que me he quedado absolutamente aterrorizada de lo que les ha pasado a estas tres personas uh, que han hablado de otros países. ¿no? La verdad es que me da la sensación de que en España todavía no hemos llegado a estos límites y espero que, si se aprueba la ley trans, espero que no, no sé, primero que no se apruebe y después que, que no, no, no, no lleguemos a estos extremos y la, y la verdad es que yo creo, y siendo optimista pese a todo, creo que cada vez más, cada vez más mujeres y cada vez más feministas y cada vez más estamos, muchas jóvenes, despertando también de esta pesadilla Uh, y creo que la última marcha que ha habido en Madrid uh, hace un, unas, un, uh, unos días, unas semanas, creo que ha puesto de relieve que las mujeres vamos a seguir batallando, que no nos van a callar y que en la academia no nos van a callar tampoco, pese a todas las campañas que puedan poner en nuestra contra. Uh, voy a acabar aquí porque ya son las nueve, para, y creo que el personal debe estar realmente ya absolutamente saciado de charlas, pues para acabar ahora a la hora puntual, pues lo dejo aquí, en Don sin antes dar las gracias otra vez a todas las personas que, que nos han seguido y por supuesto a la organización. Muchas gracias.